Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la primera intervención de sí, Clarelli Arocha. Sí. Tiene varias consultas, Elías. Sí, señor. En primer lugar, ¿es legal prohibir alquilar apartamentos vacacionales? En segundo lugar, ¿es legal cobrar brazaletes y finalmente se deben consultar los gastos comunes como por ejemplo la impermeabilización ahora la respuesta del día Santana. Sí, vamos a comenzar clarelli por la última pregunta se deben consultar los gastos comunes como por ejemplo una impermeabilización la respuesta es sí la respuesta está en la ley de propiedad horizontal todo gasto que sea importante que sea relevante toda inversión que se va a hacer en el mantenimiento en el cuido toda refacción que se va a hacer en la comunidad tiene que que ser producto de la decisión de la comunidad de propietarios sea vía carta consulta o sea vía asamblea eso es bueno para todos los condominios en nuestro país sean de casas o de apartamentos ahora las dos primeras preguntas tienen que ver, Juancho, con lo que hemos estado tratando en las últimas dos semanas en los diferentes espacios de micondominio.com, que es lo relativo a los condominios vacacionales. ¿Y qué pasa cuando alguien alquila su apartamento, tiene una fuente de ingreso conexa alquilando su apartamento, pero lo hace también por fines de semana, por horas? Esas personas tienen acceso a las áreas comunes, a veces no tienen un buen comportamiento por eso los invito a ver en el canal de micondominio.com tv en youtube los diferentes materiales que se han generado sobre esto, la respuesta Clarelli es que tú tienes el derecho, es tu propiedad, tú tienes el derecho de alquilar tu apartamento, pero la comunidad tiene el derecho y tiene la posibilidad de regular ese proceso de alquiler no es que tú puedes hacer lo que mejor te parezca, ni tampoco las personas que lleves como inquilinos eventuales o parciales en esa propiedad por eso las comunidades tienden a hacer un reglamento muy especial que regula esos procesos y la figura de los brazaletes es una decisión que si la toma la comunidad de propietarios se puede llevar adelante, es una decisión sumamente importante para poder distinguir que estas son unas personas que están por unas horas o por unos días apenas en la comunidad y que tienen unas obligaciones especiales y que todo lo que ellos generen Querida vecina, va a ser, si cualquier impacto, cualquier deterioro de la comunidad, va a ser una responsabilidad tuya y directamente tuya. Este es un tema delicado, es un tema eh, que, que conjuga diferentes puntos de vista, diferentes intereses y es el que hemos venido tratando.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 Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.